A todos, bienvenidos. En el día de hoy hablaremos sobre cómo estimar o cómo saber cuánto vale tu trabajo. Es importante analizar algunos aspectos antes de considerar cómo debes ponderar el valor de tu trabajo. Para ello, debes tener en cuenta el tipo de vinculación que vas a tener con la empresa. No es lo mismo un empleado a un consultor o alguien que ofrece sus servicios profesionales de manera independiente. Las personas que van a estar vinculadas a una empresa de manera independiente deben tener en cuenta que su tipo de contratación generalmente va a estar centrado en contratos por prestación de servicios o órdenes de trabajo, las cuales tienen un monto definido. Por ejemplo, estas últimas solo pueden ascender a un pago mensual o a un monto total de 2 millones y medio. En tanto que los contratos de prestación de servicios pueden tener un monto mayor y por ende pues tienen otras consideraciones en cuanto al proceso de cálculo de este valor salarial. Para las personas que van a trabajar como empleadas o dependientes es importante que tengan en cuenta que eh, este valor de esa ponderación de salario va a estar mediado por lo que determina el mercado. Es decir, aquellas profesiones o, eh, digamos, profesionales que tienen habilidades específicas con una alta demanda dentro del mercado laboral, pues te recibirán remuneraciones más altas. En tanto que aquellas profesiones que tienen una remuneración más baja, ya sea porque se ofrecen muy pocas plazas dentro de ese campo, o porque la ponderación base de ese servicio es relativamente baja, pues tendrán unas eh, ofertas salariales menores. Esto no quiere decir que las personas no valoren tu trabajo, lo que quiere indicar es eh, esa relación de escasez de profesionales dentro de tu área del conocimiento. Es importante tener en cuenta que a mayor nivel de experiencia o de formación, especialmente a nivel de posgrado, que es un poco más específica que la que recibes en un pregrado, mayor será la ponderación de tu salario o el valor de tu hora laboral profesional a prestar. De hecho, es importante que tengas en cuenta que una inversión, por ejemplo, a nivel de la formación de posgrado, o a través de la, for la oferta de servicios profesionales altamente específicos que implican que tú adquieras equipos o formación muy específica serán eh, positivamente valorados por el mercado debido a que existen menos profesionales que ofrezcan este tipo de formación o este tipo de servicio especializado. Por ello para las personas que están en una situación económica un poco menos apretada, puede ser interesante invertir en la formación a nivel de posgrado o de cursos específicos y ofrecer servicios profesionales mucho más especializados, ya sea porque ellos ofrecen la disponibilidad de un servicio eh, profesional en el cual ellos mismos ponen a disposición del contratante equipos especializados y que eh, de esta manera el contratante adquiere a alguien capacitado y eh, una oferta de servicios especializada, la cual no pueden acceder fácilmente al mercado. Para aquellas personas que están en una situación económica un poco más apretada, puede ser más interesante eh, enfocarse a aquellas ofertas laborales que tienen alta eh, cantidad de demanda laboral, pero eh, tal vez la remuneración no es tan alta, te diga que son trabajos mucho menos espe especializados, pero eh, estos este enganche, estos primeros trabajos le pueden dar experiencia y además indicarle que está requiriendo el mercado para potencialmente en un futuro formarse para una, un empleo o una oferta de servicios profesional mucho más especializada con respecto al resto de sus colegas dentro del campo del conocimiento. Otro aspecto que es importante, sobre todo para aquellas personas que se van a desempeñar como profesionales en nivel freelance, es decir, que ofrecen sus servicios a empresas o a entidades, ya sea como una empresa propia o como un servicio especializado o profesional, que dentro de la ponderación de su salario incluyan el uso de equipos especializados. Por ejemplo, un fotógrafo de naturaleza que tiene que hacer una inversión en equipos de fotografía especializados y que durante una salida de campo están en riesgo de que estos sean robados o que sufren algún nivel de deterioro por las condiciones climáticas o por las adversidades del terreno, el uso de dichos equipos debe ser incluido dentro de su tarifa laboral se recomienda utilizar una ponderación que puede ir en hasta el 10% o 25% del costo total de los equipos que se requiere llevar a campo. De tal manera que en el caso de que ocurra un accidente o un robo, este eh, costo de amortización o de inversión que se hizo en esa adquisición de esos equipos especializados, pues se podrá eh, revertir o lo podrá tener el profesional, como un ahorro en el caso de pérdida o deterioro de los mismos. Cuando esto no se tiene en cuenta, pues pueden ocurrir tragedias, perder esa inversión y quedar un largo tiempo sin poder ejercer su función laboral debido a la necesidad implícita que está relacionada con la existencia de dichos equipos. También otro punto importante sobre todo cuando se trabaja de forma freelance, es considerar los bióticos de desplazamiento hacia las áreas de trabajo, ya sea porque eh, no van a ser cubiertos por la empresa y el profesional debe asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, entre más alejado y más riesgosa sea el área donde se debe desempeñar, pues estos bióticos deben ser eh, consecuentes a dicha situación. Y en algunos casos es necesario que se adquieran seguros de vida y seguros por los equipos debido al riesgo de alguna situación extraordinaria que ponga eh, digamos, en una situación de peligro la integridad del profesional así como su equipo de trabajo. También es importante que dentro de la ponderación de la hora salarial o ese monto a cobrar por los servicios profesionales se tenga en cuenta los costos de las obligaciones sociales, ya que lo que nos pagan generalmente no está 100% libre de gastos y nosotros tenemos una serie de obligaciones sociales que cubrir, las cuales están representadas por el pago de salud, pensiones, para fiscales, impuestos y otros los cuales debemos eh, contemplar dentro de nuestra tarifa salarial, ya que sobre la base del monto de nuestros ingresos, estas obligaciones serán calculadas por las entidades estatales. Algunos de los aspectos que he mencionado se pueden profundizar, sobre todo cuando nosotros estamos entrando al mercado laboral y no sabemos muy bien cuánto cobrar por nuestro trabajo, en la consulta de referentes en el mercado. Por ejemplo, si nos vamos a desempeñar como empleados de una empresa, es importante conocer qué tanto están las empresas dispuestas a pagar por un profesional con nuestro nivel de formación. En general, haciendo una consulta en los portales de trabajo, hemos encontrado los siguientes datos. Para un biólogo, en la red de trabajo, la plataforma CompuTrabajo, se ofrece una remuneración mensual aproximada de 1.665.600 pesos mensuales. En tanto que para un ingeniero ambiental, 2.114.410. Para un ingeniero de procesos, 2.336.303 pesos al mes. Para un ingeniero electrónico, 2.152.066 pesos. Y para un ingeniero de sistemas, 2.564.640.000 pesos al mes. Estas variaciones de lo que está dispuesta las personas a pagar están relacionadas con la demanda dentro del mercado profesional. Otras fuentes, como por ejemplo tu salario, eh, portal web también disponible, específicamente consultado para Colombia, se eh, logra una tarifa que puede fluctuar para biólogos entre 1.411.963 pesos hasta 4.911.627.000 pesos. Para un ingeniero electrónico entre 1.751.416 pesos y 5.926.722 pesos. Para ingenieros medioambientales, $1.480.259 pesos, hasta 4.044.870.85 pesos. Para ingenieros de procesos, en el portal eh, de tu salario también, se muestra que hay una disposición a pagar de $2.307.000 pesos. En el caso de ingenieros de sistemas, 2.750.130 pesos. En el caso de un ingeniero ambiental, 2.200.000 pesos, aunque existen fluctuaciones dentro de esa eh, disposición a pagar dentro del mercado. Para un ingeniero electrónico, 2.200.000 y para un biólogo, 1.800.000. Las fluctuaciones o por qué ese rango tan grande están relacionadas con a mayor nivel de experticia, salarios más altos, a mayor nivel de experiencia, salarios más altos, a mayor demanda laboral, eh, digamos porque el mercado se ha movido mucho, porque han surgido nuevas necesidades, pues también los salarios se harán más altos en la medida en que escasean los profesionales. Mercados muy saturados con muchos profesionales con bajo nivel de formación tenderán a tener montos salariales mucho más bajos o cuando hay muy pocas eh, plazas laborales para eh, cierto tipo de profesionales y la oferta que se genera de profesionales por parte de las universidades es muy alta, también llega a ponderaciones salariales más bajas. Entonces tú mismo debes elegir cuál es tu camino y cuál es tu situación económica propicia para que optes por especializarte más, volverte un profesional mucho más específico sí puedes optar por las ofertas más genéricas, pero teniendo en cuenta que las ponderaciones salariales pueden ser un poco más bajas. También dentro de esa ponderación salarial se tiene en cuenta el balance entre la experiencia y habilidades. Por ejemplo, en un caso que estamos analizando aquí, ustedes pueden encontrar que las personas que tienen altos niveles de formación pueden llegar eh, a tener... En el caso de los eh, perfiles de profesores investigadores, una ponderación salarial hasta de 12 salarios mínimos legales vigentes para una dedicación tiempo completo para un proyecto de investigación. En tanto que un profesional auxiliar de campo puede llegar a tener una ponderación salarial de solo 2 salarios mínimos legales vigentes. Esas diferencias entre un rango y el otro están relacionadas tanto con el alto nivel de formación como la experticia demostrada dentro de cada uno de los niveles. Así, una persona que publica más, que tiene experiencia reconocida en ese campo del conocimiento, aspirará a una remuneración salarial mucho más alta que la persona que no cuenta con dicho nivel de formación o dicha trayectoria. También es importante que tú consideres qué tan productivo y eficiente eres en tu trabajo. Sobre todo si eh, tú intentas ingresar en el mercado laboral, no encuentras plazas adecuadas a tu perfil o con una remuneración extremadamente baja y tú decides empezar por un emprendimiento pero no tienes experiencia dentro de este mercado profesional. Entonces, eh, es importante que desde la misma experiencia como estudiante y como eh, estudiante que realiza un trabajo de grado o una pasantía, tú calcules cuánto tiempo te tarda, por ejemplo, eh, para el caso de un biólogo, cuánto te gastaría buscar información previa al desarrollo de un proyecto, dos, cuánto te tomaría la toma de datos en campo de laboratorio, Además que en este aspecto tú tengas en cuenta el tiempo que dedicarás a actividades de socialización del proyecto o alguna otra actividad que requiera tu participación de manera eh, real, presencial o virtual, o sea, tu dedicación de tiempo, así como el análisis de datos y finalmente la elaboración de los informes técnicos que entregarás a la empresa o al contratante. Esta estimación la puedes hacer desde el mismo momento, como estudiante a partir de tus proyectos de semestre o de tu trabajo de grado y también podrás analizar de acuerdo a tu ritmo de trabajo, a tus habilidades de estudio y profesionales cuánto tiempo o cuántos proyectos eres capaz de gestionar simultáneamente ya que eso te va a permitir establecer una media de qué tan eficiente eres en día de jornada laboral o en meses de trabajo eh, cómo gestionas los proyectos, si eres muy eficiente o si eres menos eficiente, pues te tomarán más tiempo. Y cuánto tiempo dedicas a cada actividad. Entonces, estos cálculos te van a ayudar a estimar, por ejemplo, si te contratan para hacer un inventario de fauna o flora. O, por ejemplo, si te contratan para hacer un proyecto de, de servicio de instalación de redes, o etcétera, De acuerdo a tu campo del conocimiento, cuánto tiempo te requiere el proceso de preparación previa del proyecto, la ejecución y la entrega de los informes y resultados con los beneficios a la empresa. En la medida en que tú tienes claro cuánto tiempo te demoras en cada cosa, puedes estimar cuántas horas de trabajo tú vas a requerir para ejecutar un proyecto y adicionalmente, de acuerdo a lo que vimos anteriormente sobre la relación de nivel de formación y experticia, con respecto a el valor de tu salario o de tu hora de trabajo podrás calcular mejor cuánto debes cobrar por tu trabajo. El tercer punto tiene que ver con los costos de las obligaciones sociales para los profesionales ya que recuerden que el dinero que recibimos como un salario como un ingreso no nos queda líquido eh, como una ganancia sobre nuestro trabajo. Entonces, descontando la contratación de, o subcontratación de otro personal, otros gastos, etc. De todas maneras, debemos asumir responsabilidades que son importantes cubrir y que no debemos olvidar, como por ejemplo nuestra afiliación a un servicio de salud, nuestra afiliación a pensión, nuestras cesantías, entre otros aspectos. Y cuando somos independientes, nosotros debemos asumir la responsabilidad de dicho pago, ya que el empleador solo asume esta carga de costos en el caso de los empleados que tienen una contratación permanente. Las personas que están vinculadas por órdenes de trabajo y contratos de prestación de servicios, entre otras figuras de contratación independiente, como por ejemplo contrato por honorarios, etc. No, eh, esta carga de, de costos no la asume el empleador, sino debe ser asumida por el profesional y debe ser contemplada entre su tarifa de servicio. Cada profesional puede hacer pago de esas... Eh, Digamos obligaciones a través de diferentes sistemas de gestión o plataformas que hay en línea para efectuar estos pagos. Es importante que tengas en cuenta que para liquidar estos montos como independiente, tú tienes que tener en cuenta o debes considerar cuál va a ser tu ingreso base de cotización para dicha plataforma. Eh, nunca puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente para el año en Colombia. Y tampoco eh, debe eh, exceder o ser el monto total de tus ingresos, sino que para el caso de profesionales independientes es alrededor del 40% de los ingresos que se perciben por sus servicios profesionales durante el mes, ya que se considera que eh, en este caso un profesional independiente pues asume muchos costos profesionales y por ende por ende no, no cotiza sobre el monto total de sus ingresos es importante también considerar que para el ingreso base de cotización no se tienen en cuenta valores de, de vacaciones ni tampoco subsidios de transporte ya que se supone que estas obligaciones pues las debe asumir la, el mismo profesional eh, es importante tener en cuenta o considerar que algún, existen algunos casos especiales y es las personas que tienen costos o gastos asociados a la ejecución de sus servicios, como el uso de equipos, materiales, licencias, contratación de otras personas y estos eh, costos por el desempeño de su trabajo profesional los pueden descontar de su ingreso o base de cotización a través de la discriminación dentro de la cuenta de coro y el pago discriminado también en el, en el pago de cotización o el diligenciamiento de su planilla o estos costos y gastos estén representados dentro el artículo 107 del estatuto tributario que debes consultar previamente. Es decir, no todos los costos realmente pueden ser sustraíbles del IBC. En cuanto a salud las personas que trabajan en la modalidad de dependiente como empleadas deben tributar o deben entregar a la obligación social un 12.5% eso para todos los profesionales pero en el caso de los empleados el empleado como tal asume un 4% de ese monto de ese 12.5% y el 8.5% restante lo paga directamente el empleador por lo tanto en tu liquidación eh, de o sea, salario base, pues van a estar discriminados estos dos valores y por ende eh, vas a ver que vas a tener unos descuentos netos al final de tu pago mensual o quincenal. Eh, en el caso de los independientes, ellos deben cubrir el 12.5% total y eso es importante que lo tengan en cuenta, ya, ya que va a estar estrechamente ligado al monto del IBC que estén reportando. En el caso de las pensiones sucede un fenómeno similar donde vamos a tener que lo que se debe contribuir es del 16% del monto del IBC y eh, en el caso de los empleados, el empleado directamente se le descuenta un 4% de ese monto. Y el empleador contribuye el 12% restante, es decir, un monto adicional a lo que vas a recibir en tu quincena o en tu salario mensual. O sea que no te preocupes, que no te van a descontar más allá del 4%. En el caso de los independientes también deben asumir el 16% completo y debe ser acorde a su tipo de filiación o afiliación a la entidad prestadora del de servicio de pensiones. Algunas personas reciben unos pagos salariales bastante considerables o mucho más altos de los cuatro salarios mínimos legales mensuales debido a las características de su formación o el tipo de servicio que prestan. Entonces ellas deben contribuir al Fondo de Solidaridad Pensional, en el caso de Colombia, eh, con un equivalente al 1% del IBC que ha sido reportado para su eh, rango salarial. Esta eh, puede fluctuar dependiendo del monto de ese, de ese rango salarial, entonces por ejemplo personas que tengan entre 16 y 17 salarios mínimos pues van a contribuir con 1.2 más entre 17 y 18 salarios mínimos, 1.4 entre 18 y 19, 1.6 entre 19 y 20, 1.8 y ingresos superiores a 20 salarios mínimos deben contribuir con el 2%. Por ello, si tú tienes un contrato tienes un monto salarial muy alto en unos pocos meses, que a veces hay ofertas de ese tipo, eh, tienes que tener en cuenta que podrías estar dentro de este monto que debe cumplir con esta contribución al Fondo de Solidaridad pensional. También es importante que tú contribuyas con una afiliación a una empresa de riesgos profesionales. Este tipo de empresas te protegen con un seguro en el caso de que tú realices o que sufras algún tipo de accidente ejerciendo tu función profesional. El monto de lo que se debe contribuir va a fluctuar en cinco categorías de riesgo de acuerdo al tipo de eh, actividad profesional que tú desempeñas. Entonces, eh, para actividades que son trabajo de oficina, que tienen mínimo riesgo, pues estará una tarifa del 0.5222% y para aquellas actividades de máximo riesgo estará alrededor del 6.9% eh, en el cual pues, eso se descontará y ellos te cubren en el caso que sufres un accidente, una lesión, una incapacitación o que debas pensionarte de manera anticipada por un accidente de trabajo, lo cual es muy importante. No deben obviar esta afiliación ya que eh, en actividades de riesgo eh, esta es una exigencia para su contratación, tanto como independiente o como empleado. Las asantías también es una eh, obligación social muy importante, ya que eh, nos protege a través de un ahorro en el caso de que perdamos nuestro empleo o tengamos algún tipo de revés eh, económico o laboral. Eh, usualmente el monto que se ahorra es alrededor de eh, un salario completo eh, anual eh, que se contribuye a una empresa que lo gestiona. En el caso de los empleados, este monto es totalmente cubierto por el empleador y en el caso de los independientes debe hacer su afiliación voluntaria a una empresa que lo gestione y al menos tener ese equivalente de salario mes-año para esa contribución. Considero que es importante que la tengas porque en un caso de crisis económica, de tu negocio o de tu ejercicio profesional, ese ahorro de las cesantías puede ser muy importante, ya que te ayuda a solventar crisis que se puedan presentar. Existen otros parafiscales no considerados hasta el momento en el cual, eh, sobre todo para las personas que eh, prestan sus servicios, a, o como empleados en empresas que tienen más de 20 empleados hay unos montos de descuento también adicionales que están orientadas más como a contribuir al sistema o a la mejoría de la calidad de vida del empleado como lo son, contribución a la caja de compensación familiar con un 4% eh, contribución al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con un 3% y contribución al SENA de un 2% estas eh, contribuciones pueden variar un poco, pero alrededor de, eh, digamos, un monto total sería aproximadamente un 9%, eh, los cuales son cubiertos totalmente por el empleador. En el caso de los freelance, ellos no son obligados a contribuir a este tipo de rubros. En cuanto a impuestos, que es otro elemento importante que desconsideran en la ponderación de tu hora laboral o de tu salario, eh, generalmente para el eh, régimen tributario de Colombia vigente eh, se debe contribuir con un impuesto que se denomina ICA impuesto de industria y comercio el cual es municipalizado y eh, digamos depende de cada tipo de actividad económica para ello se puede consultar en las páginas web de cada alcaldía el monto que se establece para el dicho formulario que debe ser retribuido tanto para actividades profesionales como las que están relacionadas con la educación, como para actividades comerciales, eh, prestación de servicios, entre otros. Y cada una tiene un código eh, municipal distinto y un monto diferente. Entonces, por ejemplo, si yo me desempeño como un docente universitario, pues tengo que contribuir con un 3% del monto total de mis honorarios en el caso de que sea profesor de hora cátedra o tenga algún tipo de vinculación eh, no ligada a, un, a, a una relación de empleo convencional, sino solo eh, un contrato por horas. Y así para cada una de las actividades económicas. Eh, entre ellas tenemos también actividad de consultoría que tiene un monto aproximado del 5%, eh, servicios de apoyo a construcción y otras, eh, otras actividades también tienen un 5% y existe otro impuesto que también es importante eh, tenerlo en mente que es la retención en la fuente. Eh, este va a depender del tipo de servicio que se presta a la entidad y en general eh, podemos encontrar mm, dentro de unas tablas tributarias de, de referencia por año que para servicios generales que son declarados o sea, declarables dentro de la declaración de renta, alrededor de un 4%, los que no son declarables, entonces un 6%, y para el caso de los profesionales que trabajan por honorarios y comisiones, caso que estén en, en empresas, eh, personas jurídicas, un 11%, y lo mismo para las personas naturales que tengan contratos superiores a 3.300 VT o digamos unidades eh, vigentes para el cálculo de este salario y eh, para honorarios y comisiones no declarantes un 10%. Entonces debes consultar previamente esto ya que eh, un 10 o un 11% pueden ser un monto bastante considerable dentro del de monto que recibas por tu salario por honorarios. Entonces debes tenerlo en mente cuando esa es la figura de contratación en la cual se va a vincular tu servicio a un proyecto o a una empresa. Espero que esta información haya sido ilustrativa para ti y nos vemos en la próxima.